Bueno, vamos al cierre del quinto, gracias, Alex Gómez. Aquí viene Juan Miranda, el primera base. nuevo lanzador de, lo, de las Águilas, Juan Grullón. Miranda está bateando fuerte para atrás, está buscando atrás al defensor, la bola. Tiene dirección, dimensión, y es... Tamina, sí. ¡Sí! Por encima los 376 al paredón verde. El pago central. Un rol para Juan Miranda. Los Tigres ganan ahora 7 por 5.